Muy buenas chicos y chicas, disculpad mi peluco, pero es que tengo que ir al peluquero Ahora lo importante es que hablemos de Digimon Survive, este gran juego RPG táctico eh, Con tantas sorpresas, con tantos finales y que realmente nos ha, nos ha sorprendido muchísimo Y creemos que es un digno sucesor, es un nuevo estandarte en la saga Digimon Vamos allá lo primero que quiero decir es que lo de los 1000 euros sigue vigente. Cuando lleguemos a los 10.000 usuarios en YouTube, porque muchos, muchos, muchos miráis nuestros vídeos pero no suscribís, casi es un 98% de no suscritos, eh, acordaros de esto, que cuando lleguemos a los 10.000, el comentario con más likes del canal tendrá 1000 euros directamente pasados por Paypal, así que no dejáis perder la oportunidad. Digimon Survive, eh, lo tengo un poco ya oxidado porque hace días que lo he jugado, pero la premisa es sencilla. Tenemos a unos chicos elegidos que van de campamento y digamos que en ese campamento ocurre algo que los hace ir a otra dimensión. Esta otra dimensión es el mundo digital y a partir de aquí nosotros manejaremos a Takuma y a Gumon. ¿Qué cosas tiene el juego que están muy bien? A mí el sistema de combate me gusta un montón. Es un sistema muy al rollo. Eh, no sé si habéis jugado al Fire Emblem, pero es muy parecido al Fire Emblem. Es decir, los personajes se mueven por casillas, ¿de acuerdo? Y tienen los, ata los ataques típicos de los Digimons, como la llama Bebé, o la, por ejemplo, la ira de Gaia. O todo eso, la furia de Gaia y todo eso. O sea, to todos los ataques de Digimon que podáis ver están ahí. ¿Por qué el juego me ha sorprendido tanto? Me ha sorprendido por el hecho de que el juego tiene una toma de decisiones. Digamos que tiene tres caminos. Esto en los comentarios ha salido mucho. Hay un camino rojo, uno amarillo y uno verde. ¿De acuerdo? En función del camino que tú escojas, Agumon digi evolucionará a un tipo de Digimon distinto. ¿De acuerdo? Entonces, eh, si haces, me parece que era moral, ira y hay otra. No me acuerdo cuál era pero digamos que estas tres rutas son las que determinan las disoluciones de Agumon y también si ciertos personajes son absorbidos por una determinada niebla que en cierta manera hace que los personajes mueran. De esta manera se puede acceder a varios finales, de hecho se puede acceder a tres finales. Uno donde hoy uno de los personajes principales, se convierte en Plutomon y se junta con el maestro, luego hay un otro, un final mixto, digamos, y luego hay un final que en la cual se salvan todos, vuelven al mundo digital, y se ve pues como que va a haber una nueva generación de niños elegidos, y digamos es el final bueno, y digamos que se hacen una foto al final en el, en el móvil, conforme pues han vivido todos. En el primer final cabe decir que es como que el mundo se destruye, o sea, hay caos, porque los Digimon se entran en el, o sea, el mundo digital y el mundo normal se fusionan, y eso hace que los niños elegidos tengan que hacer de justicieros y ayudar a todos, eh, digamos, a, todo, a todos los policías que a lo mejor les pegan a los niños por lo que sea, pues hacer que, pues, que todos... Todos, todos podamos vivir con Digimon, sí, sin problema. Yo me quedé flipando cuando murieron personajes. O sea, el primer personaje es por un tema de Arukerimon, que está ahí como boss. O sea, digamos que esto es, es mucho, si habéis visto la primera temporada. O sea, es, tiene mucho rollo, tiene muchos, eh, digamos, easter eggs a la primera temporada de Digimon. Digamos que tienes a Arukerimon, a MetalGarurumon, tienes a Piedmon. Entonces, realmente ahí te das cuenta de que hay muchos guiños a la serie, vas a luchar contra muchos bosses eso, y también vas a encontrarte, evidentemente, muchos Digimons. Hay, eh, cabe decir dos cosas. Los combates normales de la aventura, simplemente tú tienes que matar a los otros y, evidentemente, siempre hay un objetivo. Es decir, Agumon eh, no muere, todos los demás mueren, por ejemplo. Entonces, eh, se determinan por esto. Y luego hay unos combates libres. Esos combates libres tú puedes hablar con los Digimons con una serie de, una serie de Digimons que tú tienes. ¿De acuerdo? Entonces, en función de las respuestas que tú les das que ellos te formulan, eh, puedes capturarlos y tenerlos en tu listado. Me parece que hay 113, entre 113 y 123, no me acuerdo, ¿eh? porque como digo, ya lo tengo, o sea, he jugado muchos juegos ya y no me acuerdo. Y el objetivo es que tú vayas capturando estos eh, Digimons, que tienen un nivel de afinidad, y este nivel de afinidad, eh, sinceramente, es bastante bajo, así que tendrás que hacerlo varias veces y apuntarte las preguntas para poder capturar a todos los Digimon. También te van a dar a Gilmon, creo que se llama, es el Dinosaurio Rojo, que también lo tendrás que disevolucionar hasta la última versión. Eh, ¿Cómo disevolucionamos a los eh, Digimons? Muy sencillo, en la historia tienen que pasar ciertas cosas, es decir, que tomemos un tipo de camino, es decir, el camino o la, la moral o digamos, o el, el camino de la ira vale Cualquier camino de estos, luego hay unas losas, esas losas nos permiten hacer digievoluciones normales, super digievoluciones, ultra digievoluciones, y luego hay unas disvoluciones extras que solo se van a desbloquear si los niveles de afinidad están a full. ¿Qué son los niveles de afinidad? Como os digo, somos un grupo de niños elegidos. Y nuestra función, aparte de salvarlos a todos, es que el nivel de afinidad con los personajes que hay en la historia el profesor, eh, pues el otro, el chaval, eh, hay uno que se parece mucho al TK y al, y al otro. Entonces, el nivel de afinidad de los personajes tiene que ser el máximo. Eso hará que puedan dicho, evolucionar hasta la última versión. Digamos, hasta la versión perfecta. Y también hay que tener en cuenta que no se puede llegar a todas las digievoluciones con una sola partida. Es decir, que tendréis que hacer tres partidas si queréis tener a todos los Digimons. Una vez desbloqueado el primer final, vais a poder acceder a unas batallas que se dicen recuerdos de Mugen, creo que si no recuerdo mal. Entonces hay unos... 30 o 40, ahora no me acuerdo, y digamos que ahí te regalan ciertas cosas eh, al, al, al, al combate 10, al combate 20 al combate 30. Estos combates son progresivos y tienen algo de easter egg porque vas a ver todos los Digimons que realmente hay en este videojuego. Entonces los irás viendo progresivamente, empezarás con los más básicos hasta llegar a, pues, a los más complejos como puede ser Metal Greymon, Metal Garolumon o Piedmont. No hay una banda sonora como tal, pero sí que es verdad que los temas que suenan, tanto en batalla, tanto como en batalla final, batalla contra jefe, el tema de Kizuna, el tema de la intro, eh, las cinemáticas que hay, eh, tengo que decir que es un juego muy pulido. Es decir, es un juego para los fans de Digimon, o sea, no es un juegazo. Pero sí que es un juego que si tú gustas los Digimons, o sea, vas a estar ahí horas y horas y horas intentando sacar todos los Digimons, intentando entender la historia, hay mucho de point and click, es decir, que tú tienes que decidir mucho rato. Entonces, ten en cuenta que el juego es un 60% diálogos, un 30% batallas eh, y un 10% final de tú pues gestionar inventario, gestionar evoluciones y demás. Pero es un juego que lo que intenta hacer o lo que intenta llegar es que nosotros entendamos que hay un grupo de chicos que no se tragan entre ellos, y nuestra función es hacer que sean el equipo eh, perfecto de niños elegidos con sus Digimons, que tengan una afinidad perfecta los niños elegidos con los Digimons que son escogidos, y que estos evolucionen en función de eso. Y la afinidad hará que los Digimons eh, y, sus, eh, y sus dueños Tengan tal afinidad que pues, siguen las disoluciones perfectas. En ese sentido, también hay una cosa que me gusta mucho, que es muy de la serie. O sea, os vais a encontrar momentos en el cual. Oh, voy a morir, no sé qué dice, no, porque ahora estoy aquí y yo te quiero, tal Oh, siento una fuerza que nunca había visto antes Y ves eso, o sea eso lo tiene mucho, lo, lo mantiene Hay una música de evolución como tal No está hard, que me hubiera gustado que, que estuviera hard, O sea, el... Pero no está Hay evoluciones hay muchas evoluciones Las cinemáticas de las evoluciones son súper chulas Y como os digo, es un juego muy completo Es un juego que ya os digo, os va a durar 40 horas si queréis aplastarlo directamente, o sea, si queréis hacerlo a full, también hay la opción de que luego puedas omitir los diálogos o los puedas hacer en formato automático porque claro, como os digo, cuando hay tantos diálogos, hay algunos capítulos que se hacen un poco cuesta arriba. Pero como os digo, si tiráis los diálogos a, a full y luego os dan una respuesta, tenéis que elegir entre las tres o entre las cuatro, tenéis un diario de lo que se ha dicho anteriormente, así que podéis escoger con, con, con lógica. Como os digo, hay tres finales y depende de muchas cosas que llegues a un final o a otro. Hay uno muy chulo, en el cual Metal Garurumon y Wargrimon eh, se fusionan y es Omegamon. Y sale Omega Mon. Entonces, hay que ver todas las posibilidades. Como te digo, o sea, a mí hay muchos tintes de la serie que me recuerdan mucho de la primera temporada. Un juego bastante correcto. No diría que es un juego perfecto porque tiene sus fallas. Pero, y aparte, en ciertas partes es aburrido. Quizá, quizá hubiera, me hubiera gustado más batallas. Pero sí que tiene un lore y tiene una manera de expresarse que es muy. Muy, digamos, muy particular. Y que lo hace un videojuego. Eh, pues muy excelente. Yo le pondría un 8,5 o un 9. Sobre 10. Y evidentemente, si eres fan de Digimon, eh, viciatelo a saco. Haz la primera partida haz la segunda partida y la tercera partida la vas a disfrutar como un niño pequeño. Me recuerda mucho con el Resident Evil 4, cuando te pasas la primera partida, quieres comprar el, el lanzacohetes infinito, te pasas la segunda y cuando entras a la tercera, te cargas todo a, a cohete. Entonces eso está, eso está guay. Te va a pasar que los Digimons están a unos niveles tan altos, que por cierto, hay... Diversos objetos que tú puedes utilizar para aumentar las características de los Digimons, tales como ataque, velocidad, ataque especial, defensa, etcétera. Digamos. Eh. El juego es súper completo. Es muy completo, tiene muchas cosas y como os digo, en una primera pasada no, lo vas, no las vais a ver todas por eso os recomiendo varias pasadas y si os cuesta el tema de los diálogos, pues los ponéis rollo a 3000 y solo se va a parar para cuando haya una pregunta o haya que hacer esto. Porque sí que hay momentos en los cuales digamos, está acción libre o eh, exploración. Entonces digamos que tú tienes 8 oportunidades de hablar con algún personaje u otro y tienes que ser listo con esto porque si no la afinidad de un personaje puede bajar o puede subir en función de con quién tú decidas hablar cuando pasa eso entonces hay una diferencia entre las por acción y la acción libre que es que tienes 9 decisiones y esas 9 decisiones las tienes que pensar bien porque hará que la afinidad de un personaje baje o suba, y sobre todo tienes que estar muy atento a cómo son los personajes. Hay uno que es un sudas, hay uno que quiere que le des la razón, eh, hay otro que se castiga, entonces como porque el padre tal, eh, hay una que tiene una enfermedad, eh, como te digo, y hay uno que protege a su hermana, eh, la hermana que es Mew, que es como el tk pues digamos que... Es, es como que lo que quieres son respuestas totalmente ilógicas, entonces tienes que pillarle el tinte. Como te digo, cógete una libreta y apúntate las cosas, porque te va a ser más fácil eh, gestionar el juego. No me quiero enrollar más, a mí me ha gustado mucho. Si os ha gustado, darle like y eh, compartir el vídeo. Y nada más chicos, os quiero mucho, ha sido una semana complicada para mí, COVID, todo esto. Pero nada, estoy aquí y estoy otra vez eh, de vuelta, me ha pillado bastante fuerte. Así que, por favor, apoyad el vídeo, estamos trayendo muchos juegos, va a venir Cult of Lam, va a venir Shinchan, va a venir Rollerdrome y muchos más juegos. Y gracias, de verdad, han sido casi un millón de visitas este mes, es una locura, y espero que sean, que sean muchas más. Así que os quiero mucho y hasta la próxima.